Y sí, cuando no pudieras ver a tus amigos, te comunicaras con pedos. Por irreverente que parezca, es como se comunican los arenques por la noche. Emiten ráfagas rápidas de ventosidades con gases de su vejiga natatoria. Como los emiten a una frecuencia mayor a la capacidad de audición de los peces depredadores, pueden comunicarse en la oscuridad, pasando desapercibidos. Eso sí, los mamíferos sí pueden oírlos, por lo que los cetáceos los usan para localizarlos.